I mean when I when I see this movie it mm -hmm. seems like uh, they are to make uh, a robbing they are going to make a rope or okay. theft of the house in front mm -hmm. yeah okay and they were trying to <risa> I don't think it's... yo creo, no sé, a mí me parece que está contando la historia de una persona normal en un barrio normal de cualquier ciudad de Europa por los coches y el aspecto de los edificios mm -hmm. es el ritmo que yo espero ver en cualquier calle a las nueve de la mañana no tampoco a las siete ¿no? Que okay. cuando sale más gente sino un poco más tarde cuando ya o sea, no hay tanta actividad y bueno o sea la gente de su sitio bueno evidentemente parece una imagen eh, de un hombre, porque se, las características que tiene son masculinas, eh, con una especie de vestido, ¿no? Y, y bueno, y hay una copa, supongo que es de vino, que, que bueno, que coincide, digamos, está como el justo en la entrepierna, ¿no? Nosotros ya pensamos que es una mujer con el pubis, el pelo, ¿no? Que es el juego ese del el blanco y el, y el color oscuro del vino. Me parecía graciosa e interesante. La representación un poco de todo a partir de la copa. De toda la feminidad y de todo lo que conlleva ser mujer. Es un tanto gracioso que es un chavo vestido de bailarín con una copa de vino. ¿Qué tiene de raro esto? está la mía en una jaula. ¿Y eso es raro? Sí. ¿Por qué? ...porque tiene que estar libre. Para mí es un jaulador, un recuerdo... ...mantenerlo ahí encerrado y que no se te olvide. Yo lo que veo, pues eso, una nube en una jaula... Eh, ...pues eh, la pérdida de... ...no sé exactamente... ...pues que nos estamos cargando el planeta, supongo. Para mí es un poco... Eh enjaular la libertad y el infinito, ¿no? El cielo que se supone que está en un espacio tan que se concibe como infinito eh, y luego está la nube enjaulada, no sé cómo acotar la libertad. Ahora que lo dices sí que es un espejo, pero pensaba, siempre he visto pensaba que era una ventana. O sea, he percibido al principio que parecía una ventana por, la, por donde tú puedes adentrarte. Claro, después cuando la detallas un poco mejor, te das cuenta de que no, mira, de que es un espejo con una escalera, pero es muy sujeto, o sea, la, la, la imagen está muy bien, hecha, está muy bien logrado el efecto. Yo diría huida. Claro. Huida, huida y una ventana. Huida. Ese juego del espejo, pero que realmente lo que parece siempre vista es salir por la ventana. subes hacia un lugar, pero es un espejo, es de donde partes, vuelves otra vez a lo mismo, al mismo origen, vuelves a subir para volver a bajar. The, sorry, how did you feel while watching it? Um well actually it was uh, suspension it was so suspense. suspense. Mm -hmm, yes. I was so curious what's going to happen. Yeah. Mm -hmm. But uh, I don't see anything happening. I I can only guess that okay. maybe they are preparing themselves to Oh, de no estaba para nada expectante de que fuese a haber nada espectacular, pues eso te digo que esperaba que pasasen cosas que no, me que no me iban a sorprender así en principio, que iban a pasar cosas que pues, de un día normal, no una explosión y nadie corriendo, algo normal, alguien saliendo en su casa, llamando al telefonillo, cogiendo una bicicleta, no sé. No, no me he sentido para nada, como si fuese a pasar algo de forma inminente, era ¿no? algo como muy relajado. It, it, it makes to question you know, for everybody, I mean, it, cost, it, it gives you to think a lot, I mean, what can this? I do? I, I, mean, I try to see things each and every time otra yeah. get another yeah. information because We are talking, we are only talking about uh, ourselves, I mean, and the solo that we that we do is the sense that we m, that we put in the in the picture, but the, the interpretation is our interpretation. Estamos <coughs> construyendo... o sea, hablamos de algo, ¿no? Pero podríamos hablar de una foto, de un vídeo, hablar de una conversación o de una noticia del periódico. Y realmente la interpretación que nosotros le demos dice, podemos decir, bueno, sí, esta, esta es tu forma de ver las cosas. Claro, es tu forma de ver las cosas. Es la única forma que tienes tú hoy mismo de ver esto. La forma de generar todo ese significado de la foto, del vídeo y tal, es una forma de hablar de ti mismo. Bueno, algo de curiosidad, ¿no? Quizás, quizás lo que busca la imagen, no sé si está hecho de esa forma o es, lo que, o es la sensación que busca crear en el espectador parece siempre como si buscaras buscar siempre la razón de todo, el porqué o no sé, como No, es un simple cuadro, te gusta o... y ya está, siempre hay algo más. O sea, hasta cierto punto placentero el tú tener que discernir si, si lo que estás viendo es real o no es real, si la sensación que estás percibiendo es, es real o es ficticia. Pero el artista es lo que pretende, que cada uno con la imagen eh, simule una sensación o cualquier cosa. Es lo que juega, son ideas abstractas y surrealistas, y tú le tienes que dar el sentido. Didáctico, sí, me parece algo y a la vez bastante educativo, porque es una imagen provocante, ¿no? Sí, ambigüedad, surrealismo, abstracción, todas las ideas tienen más, no sé, más de un sentido, y ahí juega también el espectador junto al, junto al fotógrafo de, de ver su obra y apreciarla. Pareciera que las, las obras buscan cuestionar al espectador, es decir, que el espectador se haga preguntas sobre la obra. Es, es interesante. Es interesante. Es interesante. Pero Pero es interesante. interesante. No, no, no. reflexionar. Se hace reflexionar sentir incómodo, yo pienso. Es una obra que busca ser descifrada, que busca ser, sabes, descubierta. We have, we have talked a lot of things. Yeah. But what what is the purpose of our I mean, what is what are we trying to show to people? I mean, yeah. or what what are people going to learn from this? Are we going to show them how image or video is so ambiguous like you say? Or are we showing them the different interpretation mm -hmm. a single image could have from different people? Yeah. yeah. Que hay arte que hace pensar, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o que hay distintas maneras de acercarse al arte. ¿Cuáles más tenemos? ¿Habíamos? La de la incomodidad. No, hacer algo incómodo para mostrar la incomodidad que sugieren otras obras artísticas, como las de en este caso, Chima Madalov y la película de Janeke, de las cuales a su vez nos vamos a servir para eso mismo. Vamos a hacer la like fusion between form and content. content. Some pieces of art, some kinds of art, makes you think. When they make you think, like that, that film or those pictures, usually you can feel sometimes uncomfortable because you are looking for an answer. We could show this uncomfortability yeah. by means of a video that was a kind of uncomfortable for the audience too. We want to show that some pieces of art, some images, some films try to make you think.